Adelante, Alfredo. Bueno, hola, soy Alfredo de AEMS León. Ya me habéis visto por aquí. Y hoy, bueno, tengo la alegría y el placer de presentaros a José Luis, que es amigo mío. Y bueno, estoy también contento que haya venido aquí para poder preguntarle algunas cosas sobre montaje y a ver si me desvela algún secreto. José Luis es leonés y es sobre todo un pescador. Aquí estos son siempre pescadores. Las moscas que hacen es para pescar y lo han amado desde pequeños. ¿eh? Estos nacieron ya con las moscas en el bolsillo. Aparte de pescadores, también un montador extraordinario y aparte de montadores, también autor del un gran autor de libros. Ha publicado una obra maestra sobre el manuscrito de Astorga, que es Pluma, Seda y Acero que ha supuesto pues, una revolución en la interpretación de los manuscritos históricos. Y ha supuesto una interpretación porque ha sabido interpretarlo el manuscrito y ha sabido interpretarlo en el contexto del río. Bueno, es, es autor de libros y es también investigador. Y yo tengo la suerte de compartir con él investigaciones en un grupo que hemos creado que nos dedicamos a investigar manuscritos españoles de antiguos de pesca y también manuscritos, sobre todo ahora, alemanes, del siglo anteriores a los ingleses, del siglo XV. Y entonces, comparamos los manuscritos de los diferentes países muy antiguos y vemos que comparten muchas, comparten muchas cosas. Bueno, el método que empleamos es siempre la eh, arqueología experimental de la pesca, es decir, todo lo que... Eh, construimos y montamos, lo vamos a probar en el río y vamos viendo qué juego da. Bueno, José Luis es, es un enamorado de la pesca, lo tengo que resaltar. Y es un enamorado de su tierra, de León y de las tradiciones de aquí, con los ríos que hay, con los gallos de León y las moscas. Y bueno, a él le gusta mucho la tradición y ha desarrollado una idea muy interesante para desarrollar la pesca, que es la pesca la leonesa, con mosca la leonesa, que nos vais a ir explicando en qué consiste. Y bueno, sobre las tradiciones, deciros una cosa: que vale, que José Luis se basa en la traducción, y claro, aquí yo ahora me acuerdo mucho de una cita de Scuse, que es un teórico inglés del siglo pasado, una, un autor muy ácido y muy ocurrente, que decía: Mire, esto es de la traducción de las moscas, decía. Dejadme ser un hombre libre, libre de la esclavitud del pasado, decía. Y luego pone una cita en latín que dice, ex mortu a manu libera nos domi, es decir, Dios nos libre de la mano de los muertos, referido a la pesca de los, de los anteriores. Pero bueno, José Luis eh, ha desarrollado una idea muy interesante y sabe que la tradición no es nada si no se interpretan con los ojos de un niño. Es decir, Gracias a la mirada curiosa y creativa, sin prejuicios ni ideas preconcebidas, podemos desvelar, desarrollar y llevar al río la vieja sabiduría de los pescadores. Es decir, para desentrañar el misterio del manuscrito de Astorga, hubo que, que, que darle una mirada innovadora y, y moderna. Pues también os quiero decir unas cosas. Todas las moscas que hace José Luis que eh, combina la tradición y la innovación y no, son, no están concebidas nunca como piezas museísticas. No son moscas para colgar en museos, son moscas para pescar. Y es una gran diferencia el, el enfoque que le da José Luisa a sus moscas. Son obras artísticas, son obras eh, muy hermosas, con materiales muy especiales pero esas moscas nunca han perdido su función fundamental, que es la de pescar. Entonces, tienen un grado, una autenticidad, que no tienen otro tipo de imitaciones que se hacen sobre moscas antiguas. Y luego las interpreta, las moscas para pescar hoy en día, están adaptadas muy a lo que se ve en el río, que es algo muy de la tradición española, observar el río, y conforme a lo que ves, pues montar y utilizar. Bueno, yo ya no tengo nada que decir, eh, va a hablar José Luis y luego le haremos preguntas, a ver si nos dice algunos secretos. Te cedo se la palabra, José Luis. Bueno, Alfredo, veo que te debo otro lechazo, macho. <risa> que Muchas gracias, muchas gracias a, a EMS por la invitación para poder estar hoy un rato con todos vosotros. Y si, también, desde luego, muchas gracias a mi amigo Alfredo, que, que bueno... Eh, ha hecho una presentación un poco romántica, pero sí, es cierto, es así. Es así lo que intento hacer y es así lo que intento transmitir. Eh, como él bien dice, pues eh, basándonos en nuestra historia tenemos medio camino andado, yo creo. Otra cosa es que ahí se, se paralice nuestra creatividad, yo creo que no, que, que, que en el caso de las moscas tradicionales, <coughs> Por una parte está el, el estudio de, de, de las moscas antiguas, de la tradición, de, en este caso de la pesca la leonesa y constantemente eh, la evolución. La evolución que tiene que adornar nuestras tardes, nuestras cajas, nuestras jornadas de río, pues con esas pruebas, con esas cosas que nos, que nos satisfacen. Eh, secretos. Bueno, pues eh, yo creo que el, el problema de los secretos no es decirlos, sino es entenderlos. <risa> Entonces, eh, yo hoy me gustaría que aparte de disipar algunas dudas, eh, se creasen un montón de, de nuevas incertidumbres. Eso es lo que me ocurre a mí cuando algo me apasiona, que me empieza me empieza a interesar, empiezo a plantearme cosas y se generan nuevas dudas. Ahí es cuando empieza el movimiento, eh, el movimiento de, de, de, del interés, del descubrimiento, del estudio. Entonces a mí lo que me mueve son las, las dudas, las dudas, y que nunca falten. Hoy me acerca a vosotros la pesca a la leonesa, diréis, la pesca a la leonesa. Sí, pues la pesca a la leonesa, había que ponerle algún nombre a una tradición que lleva en España siglos. Pero que todas las investigaciones hacen que quede patente que su origen fue en León, a través de, de los documentos que nacieron en esta tierra, tanto el manuscrito de Astorga como el de Luis Peña, como posteriormente algún otro, en los cuales he tenido la fortuna también de poder trabajar, no todo lo que hubiera querido, pero, pero al menos conocerlos. Y todos esos documentos, pues, eh, vieron la luz en estas tierras. Entonces, eh, esta tradición, yo, esta pesca esta forma de pesca tradicional, eh, yo creo que, que tiene que llamarse pesca la leonesa. Se llamó así allá eh, en los años 30-40, cuando algunos autores la conocieron, autores franceses como Carrer, y empezó a tomar forma esta, o sea, no es algo inventado, sino que es algo que, que ya se, se, se, se hacía patente, que el origen estaba aquí. A veces me han dicho, ¿y por qué no le llamas de otra forma? ¿Por qué no se llama de otra forma? Digo, pues porque, porque las cosas son como son. Entonces, eh, en este caso... No es un patrimonio leonés, ni mucho menos, es un patrimonio de todos los pescadores del mundo. Un patrimonio que todos eh, nos sentimos orgullosos del manuscrito de Astorga. De... Yo hablo con, con gente de, de Hispanoamérica, hablo con, con gente de muchos otros países y, y el manuscrito de Astorga es propiedad de todos. El manuscrito de Astorga, ojalá aparezca. De todas formas, el manuscrito de Astorga tiene su importancia. Para mí, la importancia vital de que aparezca el manuscrito de Astorga es que gracias a que apareciese, posiblemente eh, viese la luz una de mis grandes peleas, por así decirlo, que es un museo. Un museo en, en León, a ser posible, en el Camino de Santiago, un museo donde, donde pudiera, pudiera estar este documento. Gracias a Dios nunca se perdió, gracias a las fotografías que se hicieron en cuando se encuadernó y desencuadernó allá por los años 60, entonces su contenido quedó, quedó salvaguardado, pero sería súper interesante que, que apareciese. Al mismo tiempo que hago esta reivindicación, siempre eh, hago la de una escuela de pesca, una escuela de pesca donde toda esta tradición nuestra eh, se transmita. Se pueda pasar de generación en generación y no queden en el olvido, porque desgraciadamente esta forma de pescar tan nuestra se está perdiendo, está quedando en el olvido. Montadores eh, reconocidos, montadores que llevan 50 o 60 años haciendo moscas y pescando, eh, nos están dejando. Cada vez se impone más pues, la pesca con cola de rata, la, la, la pesca con ninfas. Entiendo que, que la innovación está presente siempre en, nuestro, en nuestra vida y es algo muy agradable. Pero también, os decía antes, igual tenemos medio camino andado si no olvidamos nuestros, nuestros orígenes. Entonces, eh, para mí es importante que no se pierda. He empleado los últimos 8, 10, 12 años en, en entrevistarme con todos aquellos montadores de, de, de renombre de la provincia de León, muchos de ellos ya no están, por intentar conocer, conocer eh, cómo es el mundo de la pesca la leonesa, cómo era aquel mundo. Porque muchas veces nos interesa un montaje y preguntamos, me gustaría saber cómo se hace esta mosca o, o aquella otra, pero olvidamos que esa mosca o aquella otra no tienen mayor importancia si no sabemos cuándo se usaba, por qué se usaba, cuándo se hizo y para qué. O sea, es importante que cuando te, te dicen el cáñamo es un material excepcional y, y se hacen unas moscas muy buenas y tal, pues a lo mejor es bueno conocer, como me decía Bernardo Alonso hace ya bastantes años, que me decía, cuando yo llegué a pescar a las orillas del río Luna, todo el mundo pescaba con mosca, dice, algunos, unos poquitos a cebo, pero la mayor parte con mosca. Y no tenían otros materiales, sus moscas eran todas iguales, tenían el mismo cuerpo, estaban hechas de cáñamo, porque no había más. La pluma, normalmente parda, indio, se usaba muy poquito. Y, y todos usaban las mismas moscas. Cuando empezaron a llegar estos innovadores y empezaron a probar hilos de colores, pues la pesca fue cambiando, pero ¿por qué decimos ese material es bueno o el otro es bueno? Hay que buscar esa explicación. En este caso es porque no había otro. Ciertamente es un material buenísimo, a mí me encanta y ya tanto el manuscrito de Astorga como el de Luis Peña eh, lo usaban, pero... Hay que ser conscientes de que cuando, cuando nos interesamos por un determinado montaje hay que ver también el contexto. Me gustaría saber muchas de las moscas que, que me han llegado: eh, cómo se usaban, a qué hora se usaban, en qué agua se usaban, en qué época del año eran mejor, porque no están hechas al tuntún, como podríamos decir. Cada, cada mosca supone la solución de un problema. Entonces, eh, esa solución. Eh, Tal vez fuera el secreto, o sea, la solución al problema que cada pescador, aquellos pescadores de hace muchos años eh, planteaban, eh, era su forma de vida. O sea, estos que hoy po podemos decir secretos, era, era lo que les mantenía pues, eh, llenando sus despensas o colaborando con los recursos que, que, le, que les... Eh, que les otorgaba su trabajo, eran ayudas. Entonces era una forma muy básica de, de vivir viviendo del río. Entonces estos secretos yo siempre los he amparado y los, justi los he justificado porque eran eh, sus formas de vida. Entonces cuando, cuando queramos conocer un montaje, un... algo, alguna característica del por porqué se hace algo en concreto en la pesca a la leonesa, tenemos que, que, que intentar descubrir todo el contexto. Por qué, cómo y demás, tanto en la técnica como en, como en los montajes. La, mos la pesca a la leonesa es muy fácil de describir. Pescar a la leonesa es el arte de pescar con moscas tradicionales leonesas. La palabra tradición, aprovecho, a veces se usa para decir la pesca tradicional relacionándola con una pesca con muerte. No, eso no es así. La pesca tradicional es la que se lleva haciendo desde antiguo, desde hace años. La pesca con o sin muerte es otra cosa. O sea, el despirtino final de un pez no quiere decir que se pesque de una manera o de otra. Es el pescador pesque, a la modalidad que pesque, el que decide el destino final de un pez. Por eso la palabra tradición debemos de usarla con, es, con esa referencia, con ese respeto hacia nuestro, mm, nuestros antecesores, nuestros pescadores, nuestro, nuestros ríos y nuestra cultura, sobre todo nuestra cultura. Entonces, bueno, pues eh, os puedo montar una, una mosca. Eh, la pesca a la leonesa puede ser desde muy sencillita hasta muy compleja. Siempre partimos de la misma base. Eh, la configuración de los modelos de moscas leonesas no es tan variada como podemos tener en, en mosca seca, que podemos cambiar muchas veces la forma. Prácticamente en, eh, haciendo moscas leonesas, partes de una mosca básica, la que todos conocemos, que antes todavía era aún más simple, o sea, os puedo decir que mmm, las moscas tradicionales leonesas pueden imitar a una ninfa, pueden imitar a un insecto emergente o adulto y después también pueden imitar a una efémera o a una saltona, a un tricóptero. Antiguamente, hace 40-50 años, las saltonas no llevaban nunca doble ala, siempre llevaban una ala sencilla, o sea que, que, que era un todo mucho más sencillo de lo que nos planteamos ahora mismo. Con lo cual, eh, desde el manuscrito de Astorga, que vemos una complicación absoluta de hilos, de plumas, mezclas y demás, vamos cada vez simplificando más las cosas y llegamos a una mosca conceptual que prácticamente es un cuerpo, un hilo y una pluma. No hemos perdido muchas cosas por el camino, hemos perdido... La mezcla de las plumas. Hemos perdido la mezcla de los hilos. Hemos perdido. O sea, nos hemos quedado con lo más básico. Una seda. Sí, hazme un poquito más grande, porque si no no, no, no puedo saber yo si está enfocado o no. Que conste que ahora mismo está interviniendo el técnico. No es problema mío. ¿eh? ¿No es bueno lo haré intuitivamente Muy bueno. vamos a ver lo que os decía ahora mismo eh, cuando hablamos de mosca tradicional eh, empleamos una pluma sea la que sea una seda y un hilo para la brinca pero no hemos perdido muchas cosas por el camino las plumas se mezclaban los hilos también se mezclaban unos con otros. Al final lo que conseguimos es eh, copiar a la naturaleza. Yo siempre digo, y es así, que la escuela de montaje leonesa es la primera escuela mmm, en realista de montaje de la historia, porque los patrones que copia son los patrones que, que el pescador veía a la orilla del río. Es la, la primera... Mmm, cuando estudias un manuscrito... Eh, centro Europeo, cuando estudias los manuscritos eh, ingleses, ves eh, una mosca más, más conceptual, no, no tiene tanta precisión en costeras, en brincas, en, en tonalidades de la pluma como puede tener el manuscrito de Astorga. El manuscrito de Astorga tiene aparte la importancia de que es el primer catálogo de, de pluma del gallo de león de la historia. Es un montón, una inmensidad de variedades, muchas de ellas se han perdido, otras son nuevas, pero, pero es ingente la variedad de, de, de tonos, de pardos, de indios que contempla el manuscrito de Astorga. El, esa, esa diversidad nos demuestra que en el año 1624, cuando se comienza a escribir el manuscrito de Astorga, el gallo de león ya era algo de uso común, o sea, que llevaría siglos antes porque cada pluma tenía su nombre, su descripción. O sea, que el gallo de león es eh, el primer ave de la historia criada exclusivamente para la pesca. O sea, es, es algo... vamos... Algo muy a tener en cuenta, algo que refiriéndonos al gallo de león lo estamos perdiendo actualmente. Actualmente quedan muy poquitos criadores, quedan muy poquitos eh, eh, gallos. Y claro, a veces te planteas ¿de quién es culpa? ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, pues yo analizándolo veo que, que sinceramente... La mayor parte de la culpa puede ser nuestra, de los propios pescadores, solo hay que abrir una de nuestras cajas de, de, de moscas que llevamos al río y mirar cuántas moscas realmente están confeccionadas con pluma de gallo de león, a lo mejor nos sorprendemos y vemos muy poquitas o ninguna, entonces un producto que no tiene demanda, hay veces que te planteas, los gallos siguen comiendo eh, el trabajo de, de criarlos es ingente, entonces sí, bien, estaría, como no, genial, ayudas, estaría genial, no sé, promociones, todo, todo lo que sea gallo de león, yo, mi pelea es por el gallo de león siempre, porque si, sin la pluma del gallo de león no existiría la pesca a la leonesa, y me doy cuenta que también es al contrario, que como casi nadie pesca a la leonesa, el gallo de león no tiene no tiene salida su pluma no, no, no es demandada hoy en día para, para hacer una ninfa un perdigón con cuatro pelillos tenemos suficiente con lo cual con un mazo posiblemente hagamos la temporada yo para mí pues no sé pero aproximadamente puedo puedo gastar pues no sé en torno a los 50 100 mazos de pluma al año entonces, si, si todos gastásemos la misma pluma que se gastaba hace 20 años, pues yo creo que era un negocio, un negocio del cual se podía vivir y, y se incrementarían los gallos y demás. Todo, siempre recalco, cualquier ayuda al gallo de león estará fenomenal siempre, pero tenemos que plantearnos a lo mejor los pescadores un poco el... ¿Qué podemos hacer nosotros directamente? Y desde mi punto de vista, directamente lo que podemos hacer es usar la pluma del gallo de león. Os decía que, que en, en cuanto a, a los diferentes montajes, entre comillas, básicos que podemos hacer con la pluma del gallo de león, pues tenemos desde la, desde la mosca... A ver si se, si se puede ver aquí. No sé si se ve o no. Tampoco escuchamos. Sube, sube, sube. Échala sí, un poco hacia atrás. Ahí. ahí, vale. A ver si la puedo poner contra sí, sí. un fondo más oscuro. Pero Tenemos... Sin, eh, sin arrimarla mucho. Vale. Okay. ¿Ahí bien? Bueno, ¿lo veis bien ahí? Sí, sí. ¿sabes? Bueno, eh, es un sangre de toro, vamos. Eh, es un montaje básico, lo que todos conocemos, eh, de una mosca tradicional leonesa. Bien, al mismo tiempo, tenemos eh, lo, que, lo que podemos usar hoy en día, pues tenemos desde esto: tenemos la otra, la otra mosca que todos vamos a conocer inmediatamente, que es una, una saltona. A ver si la puedo poner aquí. Esto es el problema de. de bueno. Una saltona, una mosca de doble ala, en este caso. Esta era la de ala sencilla, la de doble ala. Y una olvidada, que es una mosca tradicional de león, que es una ninfa. La ninfa leonesa. La ninfa... A ver si se puede ver aquí. Alfredo, coger una pinza. Comentan, a ver si así con la pinza... Pero, vamos Voy a intentar. Y no lo arrime mucho a la cámara, porque si no se no enfoca bien. Estas es vale. cámaras no están preparadas para, para esta calidad. Ya. La podía haber montado en un 3. Vale. <risa> <risa> eso existe todavía, eso está. Todavía no sé si Y esto como Toma con la tube. Menos mal que tengo aquí colaborador. A ver, a ver si... esta, a ver si se puede ver ahí ahora. No sé okay. si se ve un poquito mejor. Bueno, sí, es, sí. Eh, se ha olvidado, ya no se pesca porque este, eh, estas ninfas eh, tuvieron su época y tuvieron una pequeña desgracia que se hicieron para pescar con una plomada de arrastre, cosa que está totalmente prohibida actualmente. Pero es, un, es una mosca que a mí me encanta y funciona de maravilla y es una, no lleva peso ninguno, ningún, ninguna mosca tradicional lleva peso añadido Antiguamente les ponían piedras y les hundían ¿eh? Sí, bueno, ya nos remontamos y además está, hay constancia en documentos sí, del que, siglo XV que, pescaban, que usaban macho, lo que pasa es que esta clasificación de moscas que, que como veis en, en, en la pesca tradicional no es tan, tan grande porque os he presentado tres modelos eh, antiguamente no, no, había pesca, no había moscas secas, moscas ahogadas, no, simplemente había moscas para pescar Entonces aquellas mismas moscas algún pescador descubrió que en algún determinado momento Si las plomaba y las arrastraba por el río, pues podía hacer mover a, a los peces Entonces usaban las mismas moscas, estamos hablando del año 1500, eh, o sea que ya pescaban a ninfa Y usaban las mismas moscas solo que las plomaban eso en, en la escuela leonesa, pues vino a ver la luz, esta ninfita esta que es, a mí me encanta. Si queréis os puedo porque os hagáis una idea de, del montaje que seguro que todos los conoceréis pero bueno, si queréis os puedo hacer una, una mosca mientras, aunque no soy muy de hacer, ya me gustaría ser más chica y hacer cosa y media a la vez porque es que soy casi incapaz de hacer una sola así que Vamos a ver, eh, suelo montar con, con mandril, siempre, siempre. Eh, el mandril, pues es un mandril de relojero normal y corriente. Será el número 25 de los que uso este está taladrado. Para, para usar anzuelos, desde luego, sin muerte. Entonces, eh, como como comienzo, bueno, pues ahora Voy a ver, porque tengo aquí poquito espacio, pero bueno, a ver si podemos hacerlo así. Estos anzuelos sin muerte son una maravilla, modernos y tal, pero yo tengo una pequeña truco, truco y ya se ha convertido en casi en manía. A ver. Vaya, hombre. siempre tiene que haber alguna complicación. Gracias Podéis hacer preguntas por el chat también Y las, voy, y las, las vamos sí, a por Sí, por supuesto, por supuesto. <risa> Luego se las, las planteas Pedro. Sí, eh, las voy, voy aquí almacenando Hay una técnica que es un poco más Porque claro, os voy a comentar Que estamos perdiendo entre otras muchas cosas una herramienta que, que, que en la pesca tradicional era, era fundamental. Hoy usamos los tornos, eh, los portabobinas, todo esto, pero estamos perdiendo el uso de la boca. Y la boca en, en, en, en la ejecución de este tipo de moscas era una herramienta fundamental. Bueno, eh, vamos a ver, lo que hago es recubrir la tija del anzuelo, de un hilo de montaje, a ser posible, como veis es, es un hilo de montaje amarillo clarito, a mí es el que me gusta. Por dos motivos hago esto. Primero, porque mmm, estos anzuelos son tan sumamente eh, pulidos, por así decirlo, que, que hay veces que la seda directamente sobre el cuerpo resbala. Entonces esto hace que quede el cuerpo fijo. Yo cuando hago una mosca busco eh, dos cosas: hacerla con los materiales originales y segundo la durabilidad. O sea, cuando yo pierdo el tiempo en hacer una mosca quiero que se disfrute en hacerla y esa eh, ese fin, la finalidad que le voy a dar para para pescar después me dure. Entonces, eh, por un lado le pongo le pongo el, el hilo de montaje para que no resbale lo que voy a hacer después y en segundo lugar para aclarar el negro del anzuelo que a mí no me gusta si fuera un anzuelo eh, eh, metalice, vamos como los eh, sí más bronceado, bronceado perdón eh, no haría falta pero a mí siendo anzuelos negros prefiero prefiero forrarlos siempre. Entonces, voy a intentar haceros una, una mosca que es del manuscrito de Luis Peña. Posiblemente sea la mosca del manuscrito de Luis Peña que más truchas haya pescado. Pero por un solo motivo, porque es la, que, la primera que hice y la, la que más horas ha pasado en el río. Luis Peña tiene unas moscas preciosas. de las tres hebras estoy usando seda de las tres hebras se coge voy a quitar esas de las tres hebras de, de, de seda cogemos una sola hay gente que prefiere montar con dos en esto del montaje en, en, la, en la escuela leonesa hay mil formas de hacer las cosas cuál es la mejor no lo sé, yo creo que cada uno tiene que buscar la, la suya propia. Lo que hacemos es, comenzamos a darle forma al cuerpo. No os preocupéis, eh, a mí no me gustan las moscas pulcras, las moscas estas que decimos, ¡ay, qué moscas tan bonitas! Y tal. Pues bueno, podemos acabar, Tendrá seguro, ¿no? Sí, sí. <risa> a ver, eh, vamos a ver. Lo que hago es, eh, los decía que no me gustan las moscas excesivamente pulcras. Me gusta eh, que el adobo, el adobo, el aderezo, como decía el manuscrito de Astorga, es, eh, voy buscando otra cosa. Voy buscando lo que, lo que yo quiero, bien sea imitar a un insecto, bien sea darle a la mosca una característica en concreto que yo quiero resaltar. Quiero esa personalidad en las moscas, esa personalidad que he visto en, en muchos montadores, muchos montadores de los de antes, muchos montadores que recuerdo, recuerdo unas manos enormes montando, montando una sarnosa, una, una, una imitación de una sarnosa por Eusebio, el peluquero de Carrizo, falleció hace, hace dos años. Tenía unas manos inmensas, pero veías cuando empezaba como un pintor con la paleta de colores, pero a mano y empezaba a, a adornar, a adobar, a meter trozos. Y aquello al final cobraba, cobraba una, una, una forma que, que o sea sabías que, que realmente la intención estaba ahí. El... Como veis, lleva el cuerpo rojo y después lleva... Eh... Para, para la estría, para la brinca, en este caso es una pluma de pavo real que te dice el manuscrito que vaya unida a un hilo negro. Entonces, vamos a colocarlo para que no se enrede, ahí estamos, y ahora ya vamos cubriendo. Vamos cubriendo, Cuando llegamos aquí ya podemos quitar parte de lo que nos pueda llegar a, a estorbar como es el caso de ese trozo de pluma ya os comento que esta que esta mosca precisamente Alfredo y yo le tenemos le, le tenemos especial especial predilección recuerdo una semana internacional que en el Porma bueno me dio la vida esta esta mosca y después es una mosca que que cuando la acabas de hacer el resultado es muy bonito la verdad es de estas moscas que se te quedan lo que hacemos es con el hilo negro darle vueltas alrededor de la pluma del pavo real para que no para que no se nos se nos rompa después y hacemos la estría hasta llegar aquí a la cabeza como veis ya tenemos hecho el, el cono de la mosca ahora le damos unas vueltecillas y yo siempre cojo y le doy esto. Hago esto y ya está. Y aprieto. Vale. A mí del mandril lo único que me interesa es esto. Ahora seguiría atando mmm, este tipo de moscas. Yo uso el mandril. Se pueden atar a mano, quedan preciosas. Eh, se pueden hacer con el torno. Ya os digo que en esto cada uno tiene su, su librillo. Pero a mí lo que me interesa del... De, torno manual del mandril este es la la forma la forma que consigo en el cono de la mosca entonces ahora me olvido del mandril y voy a recurrir lógicamente a día de hoy a ver si lo puedes levantar disponemos de este tipo como veis es un torno muy básico porque yo lo único que quiero es que me sujete el montaje porque ahora ya he trabajado en el plano horizontal ahora lo que quiero hacer ya es trabajar el plano el plano vertical voy a trabajar esa otra dimensión que es la de la de la pluma entonces lo que voy a hacer es con el mismo en este caso con el mismo hilo voy a pasar a la zona donde vamos a hacer la cabeza con una media llave aquí le voy a dar unas vueltas y os va a sorprender pero yo hay una herramienta que es súper barata y que yo uso muchísimo siempre que son esto. Cuando trabajas con seda, no puedes usar nada metálico. Eh, entonces yo hace, yo qué sé, 30 años que descubrí esto. Y esto es una maravilla, porque te deja la seda impoluta. Entonces ahora yo, como dice el otro, tengo las manos libres y mi seda está protegida porque es una, son dos trozos de madera. Ya os digo que es una herramienta que, por cierto, si la queréis aprovechar, no tardéis mucho, porque últimamente casi todo es de plástico ya, así que estas se van a empezar a cotizar. Bueno, ahora llegamos a la hora de montar la pluma. Esta, esta mosca lleva dos plumas, pues lleva un corzo oscuro y un avellanao. Yo os traduzco, no tengo aquí el, el manuscrito de Luis Peña, pero, pero bueno, es, es una descripción de una hormiga de otro género. Entonces lleva una mezcla de estas dos plumas con unos pelillos de picapez, de Martín Pescador. Dispongo de, de alguna pluma todavía de Martín Pescador que compré hace muchos, muchos años a, en Veniar. Venían en unas bolsitas y, y pude comprar un par de, de pieles de, de Martín Pescador completas. Y entonces, bueno, pues, pues las uso exclusivamente para esto. En cuanto a la pluma, podemos hacerlo de mil maneras, como os decía, con la herramienta de siempre, que es la, la boca e ir arrancando los mechoncitos. Yo lo voy a hacer un poco a nivel más básico para que todo el mundo lo pueda hacer sin mayor complicaciones. La gente dice, y lo dice con razón, hay que montar la pluma por el lado que brilla. Es cierto, si la pluma es buena... No, no tiene mucho problema veis le estoy dando la vuelta a la pluma y brilla por un lado y brilla por el otro si fuera una pluma mala el vez sería opaco pero en este caso veis que, que realmente entonces no me importa en esta pluma otra cosa es a lo mejor montar una concha un langareto que tiene otra otra forma de hacer las cosas pero esta pluma de, de una calidad excepcional no me importa usar el igualador y así puedo simplificar para que todo el mundo lo pueda hacer cogemos a voy a arrancar, tenemos en consideración que hay que, un segundito. Que, lo, que, lo que sí necesito siempre es una piedrita que tengo aquí, aquí apareció, una piedrita de mármol que si yo chupara los mechones y los, los dejara aquí pues quedaría en esta posición pero chupaos. en este caso no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y... Además lo de chupar hoy no está muy buen visto con tanto, tanta pandemia y tanta historia. Así que bueno, lo voy a hacer así. Vamos a usar la mitad de la pluma de cada. Entonces, que se ve esto. Que no se ve. sí, pero no es mi problema, Alfredo. <risa> <Es que risa> mi no problema es esto. hacerla. Ah, Espera, dale dale. <risa> dale, dale. A ver, a ver. No, sé, no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo, de verdad. Si nos alejamos más... Mira, a ver tú Es que no puedo yo. Es un problema porque eh, el montaje tradicional leones es en horizontal y yo debería trabajar en vertical. Pero es en horizontal. Aquí vemos. Sepárate un poco más que a lo mejor se amplía el plano. A ver, baja. No sé si se ve o no se ve. No se ve nada. Se ve la pinza. Alfredo ahí. Ahí. No, tampoco. No, ¿verdad? Bueno, Ven, vale, mira, voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa. Ahí, déjalo ahí. Ahí, vale, <coughs> he puesto los mechones del corzón oscuro en, en el azulejo, ahora voy, lo que voy a hacer es lo mismo con, con el avellanao, es un avellanao muy bueno también, yo procuro, dentro de mis posibilidades, coger la mejor pluma que, que encuentro, Pasa exactamente lo mismo, brilla por los dos lados y tiene color por los dos lados. Lo importante de la pluma india es que tenga brillo y color por los dos lados. Bueno, puedo arrancar aquí los mechones, pero es que es lo que, lo que comentamos, que el trabajo en este tipo de montajes es en el plano horizontal. Bueno, lo que tengo ahora son los dos mechones, como voy a usar el igualador, pues tengo dos mechones en la mano ya mezclados. De pardo e indio. Lo que hago es que le quito la parte. De las barbillas. Y me queda solo. A ver. Me queda solo ahí la mezcla. Nada. Esto levanta. es sencillísimo. Se introduce. Levanta, levanta a ver. Se introduce en el igualador. Golpecillos. Lo saco. Y lo giro entre los dedos. Lo que consigo con esto es mezclar la pluma. Que me quede completamente mezclada. vale Entonces, vuelvo a meterla en el igualador. Vale. Y ahora ya tengo la pluma mezclada y preparada para colocar en, en la, sobre, sobre el anzuelo. vale Ahí está el mechoncillo. Lo que voy a hacer es colocarla a la medida oportuna. Sigo usando aquel hilo negro que en este caso la cabeza de la mosca. Luis Peña no detallaba la, el color de la cabeza de, de sus moscas. El manuscrito Astorga sí. Entonces yo siempre he identificado que, que las cabezas de, de Luis Peña por diferentes <coughs> noticias que hay a través del manuscrito se hacen con el mismo hilo de la brinca bueno pues lleva esas dos plumas mezcladas y después lleva unos pelillos de Martín Pescador los pelillos de Martín Pescador no se pueden mezclar con, con la otra pluma pues, puesto que es una pluma mucho más blandita ¿vale? entonces lo que hay que hacer es colocar el mechoncito colocar el mechoncito sobre la pluma que teníamos puesta y después lo vamos a repartir todo con la con la uña vale entonces una vez que hemos dado unas vueltas ahora ya con, con la uña repartimos la pluma alrededor de haciendo un arco que nos cubra un poquito más que, que los 90 grados y ahora pues en este caso estoy montando sobre el torno. Me interesa muchísimo que la cabeza quede, quede muy bien atada. Quede muy bien atada y ahora no encuentro el, el aquí. Entonces uso una técnica, el, el anudador, vamos, lo podría hacer a mano también sin ningún problema, pero ya os digo que cuando cuando hago una mosca intento que me dure lo más posible. Os puedo enseñar alguna que, que hay por aquí que ha sufrido lo indecible, a ver si hay alguna. Mira, hay aquí, pues moscas que llevan un montón de truchas, moscas que llevan un montón de truchas, a ver. Y están, bueno, completamente despelujadas, como veis, pero bueno, aquí se, se mantiene la mosca. Estas llevan pero un montón de truchas y se mantiene la brinca todo se acaba mezclando por eso os digo que, que, que a mí el montaje no me tiene que entrar por los ojos por bonito me tiene que me tiene que contar cosas me tiene que contar cosas la estética también pero a la hora de, de pescar recuerdo recuerdo y es un halago que siempre se lo agradeceré a Andrés Touceda cuando me dijo José tus moscas huelen a río y no se me olvidó nunca, pues en parte sí, en parte lo que busco es eso, que, que estas moscas, aunque sean reconstrucciones como es el caso, esto es una reconstrucción de una mosca de 1825, ahora nada, habría que cortar simplemente, limpiar la, la cabeza. ¿Veis que esto es lo último que corto, la pluma? ¿Por qué? Porque me permite jugar con ella. Yo he podido hacer distribuir la pluma, mezclarla y tal, si yo hubiera cortado esta parte, la pluma corre el riesgo de que, se me, de que se me pueda salir. Entonces, ahora que ya lo he fijado con dos nudos, ahora ya es el momento de, de cortar la pluma, de cortar todo esto y liberar el, en este caso, el. el vaya, el. ¿Cómo se llama? Vaya, la, el ojal. El, el ojal del anzuelo. Antiguamente estaban confeccionadas en el año 1825 con unos pelillos de, de caballo, de cola de caballo, macho, eh, trenzados, sí. y iban sujetos al cuerpo de la mosca mmm, con un, una. Iban, primero se pasaba la línea en el sentido de la curvatura y después. Se le daba unas vueltas de seda y se volvía otra vez hacia la cabeza y ya quedaba el sedal anudado a, a la propia mosca. Bueno, pues esta es, no sé si se verá, la podemos pasar aquí, pero esta es una mosca, una reconstrucción de una mosca de 1825 que es perfectamente versátil y pescadora en el siglo XXI. Ya veis que no tiene mayor complejidad. 200 años pescando 200 ¿Qué? años aquí en un rato ¿eh? que nos hemos fumado es impresionante eso sí que es una tradición pues esto es, es realmente la importancia de, de todo esto, es, es la escuela leonesa, la escuela leonesa si fuera la escuela vasca no me importaría yo la defendería, lo mismo, he tenido la suerte de nacer en León y poder nacer dentro de esta escuela pero es es una cultura, es una sabiduría que no deberíamos nunca dejar perder. O sea, el poder disfrutar, bien sea pescando con sedal pesado, que nosotros lo hacemos con tres moscas, bien sea eh, pescando con buldó, bien sea pescando con el varal. Además, eh, considerar una cosa, yo empecé a pescar creo que con ocho añitos, siete, ocho añitos, y yo empecé a pescar a, a pluma. Y posiblemente, si llego a viejo, volveré a pescar a pluma. No lo habré dejado en mi caso, pero bueno, habrá muchos pescadores que a lo mejor ya por circunstancias les sea más incómodo meterse con el vadeador en el río y tal. También os digo una cosa, ¿eh? que, que mmm, posiblemente se siguiera pescando más con, con varal si no hubiese vadeadores. Uh -huh. sí. pero... Pero bueno, pues eh, irme preguntando lo que, lo que queráis. Por aquí hay algunas preguntas en el chat. Bueno, Argy comenta de un pescador, Pierre de Miramont, que es un escritor francés también, que monta las moscas todas a mano, sin usar torno ni mandril. Sí. Es, un, es un joven de 83 años. Bien, perfecto. <risa> es una maravilla. Yo, las moscas que están fotografiadas en el libro en pluma seda y acero, están hechas a mano, eh, casi me cuesta un disgusto, o sea, es mmm, había veces que solo podía montar una cada 10 días o más, porque el sostener un anzuelo en el tiempo que estás haciendo la mosca, con el uso que hoy actualmente nosotros le damos a las manos, no con el uso que le daban a las manos Alfredo me puso la botella de agua aquí delante para hacer publicidad. <risa> eh, aquello eran otras manos, aquellas eran unas manos mucho más fuertes, mucho más... Yo les he visto y yo he montado y os digo que cuando hice las moscas del manuscrito que no había otra forma de hacerlas que era a mano como se hacían, porque hay que sentirlas. Cuando tú haces una mosca hoy ya la puedo hacer como os he enseñado, pero esta mosca realmente como se vive es a mano, pero acabas con los dedos entumecidos, o sea, es... es, es... O sea, te acaban doliendo las manos. Uh -huh. Preguntan también por aquí que si puedes comentar dónde comprar la, los mazos. Los mazos. Yo soy. Sí, no, no, no tengo ningún inconveniente porque ahora mismo son poquísimos. Pero yo tengo una, una cosa de, de hace muchos años. Yo compro los mazos donde me gustan. Soy muy escogido para, para la pluma. Entonces, siempre he comprado a todos los criadores. Estos ahora mismo pues no sé, pueden ser de Quino, pueden ser de Adelina, pueden ser de Chema, el Avellanao, eh, puede ser incluso hasta de... No, este es más moderno. Basilio, yo les compro a todos, a todos, los conozco a todos, me llevo genial con todos, pero lo que voy buscando es la pluma que yo quiero. La pluma que yo quiero a lo mejor no es la que busca todo el mundo, porque voy buscando cosas un poco singulares. Me llevó más de ocho o diez años encontrar toda la pluma que necesitaba para hacer las moscas del manuscrito de Astorga. Y hubo una pluma en especial que me hice con ella gracias a un montador, un montador que, que era Bernardo Alonso, que se estaba deshaciendo de las cosas. Yo le conocía y... Fui a su casa a ver a ver el, los libros, que eran, una, eran fantásticos, y allí encontré la variedad de pluma que me, que me faltaba. Que, lógicamente, era un gallo que, según me contó, solo había salido un gallo y llevaba muerto el pobre gallo 20 años. Uh -huh. Entonces, les compro a todos, normalmente a todos. Ángel eh, lo ha comentado, pero bueno, repito la pregunta de cómo usas esa mosca, como ahogada, como seca, cómo la, la pescas. Esta, esta, esta mosca la usamos con el varal de punta, o sea que sería la mosca más alejada de la puntera de la caña, puesto que el varal no tiene carrete. ¿Qué y es un, sí, varal? O sea, para la gente... un varal? Un varal, eh, un varal pues eh, es un el varal eh, leonés primero de referencia, el que se usaba era de avellano, una, una vara de avellano, nosotros tenemos un varal que nos hicimos gracias a Aurelio, uno de los guardas eh, de aquí de León, que se tomó la molestia de ir buscando un avellano con todos los permisos y demás y tenemos un varal que mide 4 metros 20, una vara perfectamente derecha, es, es, es en la fotografía que hay para, para, este, para esta reunión estoy pescando con ese varal, entonces es una, un palo. Es un palo, en este caso de cuatro metros y algo, y en la punta lleva un, un trozo de, de, de cuerda, cuerda de cáñamo, y a ese, aproximadamente un metro, metro y medio de cuerda de cáñamo, y a esa cuerda de cáñamo va unida directamente la línea de crin de caballo trenzada, que parte en el caso nuestro, me parece que son. Es, es me parece recordar que era de 12 pelos. Y acabamos pescando con tres, tres pelos, y ahí ya directamente van las, eh, las hijuelas donde penden las moscas. En el caso que me, que me dices, pues esta mosca funciona a la perfección por encima de la boya o por debajo de la boya, a la perfección. En caso de que pescásemos aguas arriba, eh, sobre todo pescando con, con bulldog eh, no te importa, la puedes poner donde quieras, siempre y cuando pesques aguas arriba, porque tú te encargas con, con la posición del varal de hacerla que profundice en la medida que tú, que tú quieras. Uh -huh. Vale. Eh, más preguntas. Eh, el ángulo que debe describir el abanico de pluma en las moscas leonesas es importante? Es importante, sí. Tened en cuenta que, que os acabo de mostrar una mosca que está recién hecha, ¿vale? A ver, voy a ponerme las gafas porque Sí, pero tengo que encontrar la mosca primero, que por eso me pongo las gafas. Eh, vamos a ver, cuando pesco con sedal pesado, sí es importante, vamos a ver. Yo me gusta esta inclinación. Ya las truchas y el agua y el desgaste propio de la mosca hace que la pluma se vaya tumbando. Que lo podemos ver en alguna de estas que os describo aquí, que estaban usadas. ¿Veis? Ya no es la misma, es aproximada, pero no es la misma. Se va tumbando, sí, sí. ¿por porque, porque el cono que le hemos formado aquí, debajo de la pluma, poco a poco, al, al morder las truchas la mosca, pues se acaba, acaba haciendo que la, bruja, que la pluma baje. Pero cuando, cuando estamos pescando con sedal pesado, a ver si encuentro alguna por aquí que os pueda. Que pueda y yo pesco aguas arriba. Las hago un poquito más tumbadas. Lo veis aquí, esta, por ejemplo, aunque cualquiera de las dos sirve, yo prefiero esta, en caso de pescar con sedal pesado, para pescar aguas abajo, y esta otra que tiene la plumita un poco más, un poco más, a ver cómo la pondría. Sí, ahí, ahí, ahí. A ver, ahí. ¿Veis? La tiene un poco más tumbada. Esta es la que yo suelo usar cuando pesco con sedal pesado, aguas arriba. ¿Por qué? Porque la configuración de la mosca hace que se me hunda un poquito antes. Sin embargo, cuando pesco aguas abajo me interesa esta porque yo busco otra cosa. Busco que la, que la mosca se eleve por encima del agua, rompa la película del agua. Sin embargo, con esta aguas arriba, con cola de rata, estoy trabajando de otra manera. Indiferentemente, cualquiera de las dos sirve para pescar con, con, con buldó. Una cosa os puedo decir también. Depende eh, dónde yo vaya a colocar la mosca, busco un tipo de pluma u otro. Quiero deciros, si yo voy a hacer una mosca que me va a ocupar la posición de ahogada o semi -ahogada, busco una plumita blanda de, de primera segunda pela, o sea de pollito, por así decirlo. ¿Por qué? Porque esa pluma me va a formar más lo que yo quiero me, me va me va a trabajar mejor en esa posición cuando yo busco hacer una saltona no me importa que el gallo sea mayor que sea más viejo por qué porque me va a configurar una doble ala de, o una ala simple si montásemos las saltonas como antiguamente con la ala más más dura entonces eso hay que tenerlo en cuenta también no hay que buscar solo el color sino lo, la propiedad de la pluma la dureza los años del pollo es un pasito más pero bueno sí tiene su importancia a mí no me gusta que la pluma quede así porque cuando hemos visto cuando hemos grabado trabajar a las moscas debajo del agua esta es la posición en la que dan sensación de vida reflejos dan dan ganas de comérselas por así decirlo okay. Preguntan por aquí también, eh, ¿dónde recomiendas comprar el casquillo igualador? Que sea bueno, porque este. parece ser que lo ha perdido y no encuentra, tan negra no encuentra Eso, cualquiera de sí, las es. cosas cualquiera de las cosas que, que, que he traído aquí, porque estoy de prestado en casa de Alfredo, que se ha ofrecido a preparar todo esto para que yo pudiera venir y besar el santo. Este casquillo es un regalo, llevará conmigo 30 años. No, no lo compré, lo hizo un tornero. Lo hizo un tornero. Igual que, que, el, que el mandril para hacer las moscas, aunque yo lo compro, después lo trabajo yo para que quede con esta parte plana y con el orificio donde yo quiero, para hacerme la cabeza exacta del tamaño que yo quiero. Esta, este otro no, esto lo he comprado. ¿eh? <ríe> y O sea... En cierto sentido, vamos hoy a cualquier tienda de pesca y encuentras mil maravillas, mil dubi, mil tal. La pena es que hay pocas cañas destinadas expresamente para pescar a la leonesa. Eh, siempre tienes que buscar una que a lo mejor nació por otro concepto. Ya nos hablo de los igualadores. de Bueno, no quiero tocar el tema de las sedas ya, o historias de estas. Uh -huh. eh, está por aquí Laura Maderal. Que, que quiere, dice que es una pregunta muy larga y nada, le doy paso con micro y lanza la pregunta. Vale, bien, vamos. Jorge. Eh, Jorge. ¿Qué tal Jorge? <risa> encantado, encantado. Eh, bueno, me alegro de verte en la cara. esto <risa> Bueno, yo es que, es que eh, con el tema de, de, del, del concepto de la que a la leonesa, tal. Me gustaría si pudieses, joder, aprovechando que sois expertos en historia, eh, yo tenía, tengo mis dudas, o sea, tenía du dudas acerca de, en un hipotético árbol genealógico que se pudiera hacer de la pesca, eh, o de técnicas de pesca, porque claro, eh, supongo que ya te lo habrán dicho muy, mil veces, ¿no? Eh, eh, el concepto de el varal a la leonesa es muy parecido pues al Tencara o a la balsesiana, hasta qué punto podemos determinar un origen o una localización específica en el que se marque la primera vez que un paisano cogió una vara, puso un cordel y una mosca, aparte de los escritos romanos tal y tal cual, hasta qué punto podemos decir que la balsesiana es auténtica o que el Tenkara es auténtico, o el que el varal a la leonesa es auténtico, en ese sentido. ¿entiendes? No, es, no, por des, no, no por ver quién la tiene más grande, sino por saber realmente algo más de los orígenes, o, o, o qué, cómo podemos decir que efectivamente la, la mosca, la leonesa, la tradicional, es la auténtica, o la tal. ¿Hasta qué punto podemos hablar de esas cosas? ¿Entiendes? Quiero decir. Te entiendo. Sí, sí, te entiendo bien, bien. perfectamente Jorge, vamos a ver si te puedo ayudar Mira, antes decía que en esto del montaje tampoco hay cada uno, cada maestrillo tiene sus librillos Y he visto montar estas moscas de mil maneras, menos con los dientes, con todo Pero en lo que tú estás hablando ahora, pues mira, auténticas son todas Claro, sí, sí, sí En todo momento, en, a través de toda la historia y en todo el mundo Llegó un punto en el que el pescador eh, el pescador que, que usase redes, a mano, como fuese, pues se le ocurrió pescar una mosca. Lo que sí, yo pienso que sí había intercambio de comunicación. Es curioso, cuando nosotros hemos tenido contacto con, con la pesca valsesiana, la pesca, base, la pesca valsesiana, que por cierto también es la que más conocemos, eh, es muy similar a... A, a la pesca con varal, a la pesca mosca con varal, a la pesca la leonesa con varal. Tan similar que tiene palabras, ellos llaman cesta a lo que nosotros llamamos cesta, o sea, tiene muchísimas palabras iguales. Curiosamente, eh, muchos italianos, muchos italianos de la zona de Sesia, se venían aquí a los campos de Castilla a, a segar. Tenían mucha fama de hacerlo muy bien, entonces viajaban mucho. Los tercios, o sea, hubo un intercambio cultural tremendo. Entonces, uh -huh. cuando nosotros tuvimos contacto con, con la pesca balsesiana a través de Arturo y de Andrea, unos grandes amigos, eh, a nosotros, nosotros teníamos nuestras moscas, teníamos todo, pero como rápidamente aquí llegó el carrete de tambor fijo, el buldó, antes del buldó nosotros ya teníamos nuestra, nuestras pequeñas piezas de, alguna debo tener por ahí, eran unas bollitas, pero se hacían de madera, que era para presentar el varal los días que, para estirar la línea, por así decirlo, pues días uh -huh. de viento, o, o bueno, se, ya la teníamos, pero adoptamos muy rápido eso, entonces perdimos tanto el varal nuestro tradicional, que en los últimos años ya no era de, de avellano, sino que era de caña, de cañavera, como lo hacen ellos igual, porque ellos hacen una caña de cañavera, y el, el último trocito es de, de bambú uh -huh. y ese lo van cambiando para que siempre esté flexible y fresco. Uh -huh. Entonces, gracias a ellos eh, volvimos a retomar lo que era la construcción de, de, de líneas con crines y el varal. La pesca con tenkara es muy difícil acceder a la pesca pura con tenkara porque lo que conocemos es tenkara -usa, sí, moderno, incluso, completamente. Sí, que, sí, sí, sí. que no se parece en esencia sí, sí, a lo sí. que a lo que fuese. Hay noticias de viajes de marineros portugueses a a las Molucas, a las Molucas, ¿eh? a las molucas. Sí, claro, claro. sí, que hay viajes, o sea, hay un intercambio de Prácticamente son cosas iguales, pero cada uno barre su casa con lo que puede. Los balsesianos no tienen gallo de león, sin embargo, tienen mil, cientos de aves que las diferencian su plumaje no solo por el color, sino por la cantidad de agua que coge cada una. Entonces, ellos en sus treninos colocan la mosca oportuna por la cantidad de agua que va a coger la pluma, o sea, por la profundidad que va a coger la mosca. Hay una especialización, pero yo sinceramente no es por, por, por ser de León, ni mucho menos. Veo que esos que orígenes tuvieron, fueron europeos, pues fueron europeos. europeos tío, Después hay manuscritos del año 1500 1200, que usan la, mis, la misma técnica. Nuestras moscas, aunque aparezcan... En 1624 ya hace referencia a libros anteriores que lógicamente iban a estar en castellano, casi con seguridad en latín vamos. Pero pero es, es europeo. Ahora lo realmente con lo que nos tenemos que quedar es que siempre apareció esa figura. Yo me viene a la memoria a Helio. Pues a lo mejor el tal a Helio no era Elia, no era Helio, sino podía ser una Elia, ¿no? O sea, aquel, aquel pescador que estaba. Eh, con una mosquita roja y dos plumas clavadas de, de, de gallo. Yo muchas veces lo he pensado, digo, a lo mejor la figura de una mujer, porque el hombre estaría guerreando de aquello, o haciendo otras cosas, y la mujer se ocupaba de muchas de esas cosas, igual tenía un ratillo para ir a, a probar aquello, ¿no? A lo mejor por reminiscencias de aquella princesa china que pescaba en un lago con, con, un, con un anzuelo adornado de sedas. Pero bueno, lo importante es que, que los pescadores venimos de lejos. Ya, ya, ya, ya, ya, claro, claro. No sé si te he eh, podido Sí, gobernar. sí, sí, sí, sí. Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Me has, me has respondido perfectamente. Yo es que, es que estoy entre eso o la idea de que mucha gente en diferentes sitios al mismo tiempo pueden tener la misma idea también, sí, o sí. muy parecida. Es tan evidente, es tan evidente sí. el, o, nos, o nos parece tan evidente el hecho de una vara, un hilo y una mosca, que es muy fácil que se pueda ocurrir a, alguien, a, un, a un japonés y a un, y a un, y a un españolito el, el, al mismo tiempo, ¿no? O sea, me parece muy, muy obvio que pueda pasar eso también, ¿no? Sí, además siempre había intercambios. Yo sí, sí, claro, veces me claro, claro, acuerdo, sí, aparte de eso. Claro. A ese camino de Santiago que a lo mejor duraba 10 años en hacerse, ¿no? Pues si claro, yo era claro. pescador y era pescador en Austria, cuando llegara a, a España vería lo que hacían y, y me lo claro, sí. ¿no? Eh, lo hacemos a día de hoy. Verías lo que había y... Y a lo mejor El primer día no te atrevías, pero poco a poco y si claro, no ya, pues un ya, ya. o algo, ¿no? Claro, claro. <risa> había mucha intercomunicación dentro de las órdenes religiosas. Claro, todos los claro. manuscritos principales que se encuentran con recetarios de moscas muy elaborados, con sedas anteriores a los ingleses conocidos, circulaban dentro de las órdenes religiosas, que eran los que tenían acceso a las sedas. Entonces era, era el Internet de aquella época. Claro. Internet. Entonces entre ellos había un flujo muy grande y de hecho era un conocimiento que tenían ellos y la gente que pescaba para ellos. Pero no todos, no ves en todos los entornos que la gente conociera esas moscas. Mira, en España vino en, sobre 1900 el famoso pescador inglés con su mujer eh, y no se enteró, de, estuvo aquí en España seis meses, vino el león, no se enteró que había moscas de Luis Peña y estaba. Entonces era un conocimiento de, que circulaba dentro en determinados círculos eclesiásticos y relacionados con, él. sobre todo estas colecciones tan elaboradas que posiblemente sean de prestigio por el valor de las sedas, porque las moscas es que son sencillas, es un trozo de lana o de lino. Y bueno, lo que sí ha habido es una interconexión y un intercambio de conocimiento, que es lo que demuestra Hoffman. ¿no? Uh -huh. y ahora están descubriendo muchos manuscritos en Centro Europa, en Austria, Suiza y Alemania, que yo tengo un amigo que me los dejó antes de morir y que son anteriores a, los, a algunos ingleses. Y bueno, ves que esa cultura que había allí, que en el fondo luego es muy parecida a la que tenemos en León. O sea, y bueno, ya, ya, ya. y que luego a cada uno se le va a ocurrir en cada sitio lo mismo. Sí. Yo creo que, que las moscas de pesca son como los estornudos, suceden ya, ya. constantemente. Sí, Pero sí, sí. Al, al hilo de lo que decía Alfredo, me gustaría destacar que, por ejemplo, en el caso del manuscrito de Astorga, como de cualquier manuscrito, la figura realmente importante eh, no es la del escribano que hizo su papel, la figura realmente importante del manuscrito de Astorga es Juan de Vergara, es Lorenzo García, es el uh -huh. pescador. Claro, él, claro. él fue el que, el sí, que es, hacía eso. Sí, el otro solo era un periodista. ¿no? Exacto, exacto. Tuvo la fama pero la lana la cardó, ya, ya, ya. La cardó otro. Uh -huh. Gracias. Nada. Otra pregunta, eh, ¿si eres partidario de montar las moscas con colas o sin ellas? Eh, en, os he enseñado ahora un par de moscas, la que, la que yo uso normalmente con el, para pescar con sedal pesado, esa lleva, lleva colas, lleva colas porque la conocí así con colas, pero yo mis moscas no llevan colas nunca, nunca llevan cercos, mis propias moscas ni ningún manuscrito español recoge eh, ningún montaje con colas, con cercos. Vale. Eh, no sé si abréis ya micros o quieres montar alguna mosca que queréis? A vuestra disposición. Yo, yo, tenía, yo tenía otra pregunta. Venga, dispara. Eh, eh, el, las moscas de, de, de tu libro, de, de, de plumas de acero, que son una puta pasada. No son mías, ¿eh? No son mías. Bueno, quiero decir, tal como las has representado, eh, no se parecen en nada, o por menos bajo. Uf, Uy, no se parecen perd... en nada. Te he perdido, repite, por favor. Las moscas que interpretas en el, en, en el libro mm. no se parecen en nada, bajo mi punto de vista, a este tipo de moscas que has hecho ahora, ¿no? Mm. Entonces. Eh, este tipo de moscas que, que has hecho ahora o las que nos mostrabas que era, son las que nos han llegado más, digamos, que llamamos más tradicionales. Todos los que alguna vez hemos pescado a buldo, pues hacemos la típica ahogada pues con el cuerpo y la, y la, y la pluma. Eh, a mí eso me parece, digamos, muy moderno en comparación con, lo, con las moscas de, del manuscrito. Eh, ¿Esas moscas que nos has mostrado son tan auténticas como el manuscrito? ¿Simplemente ha sido una evolución normal o es algo más artificial o es algo más, digamos, más venido de fuera? O sea, ¿son tan auténticas unas como las otras? Sí, vale. auténticas son, pero eh, en el caso que nos ocupa no podemos hablar nunca de evolución. Yo Ajá. siempre digo desevolución. O sea, de una mosca. Eh, tan compleja como para eh, entretejer cinco sedas diferentes o cinco hilos diferentes y cinco plumas diferentes, hemos pasado a la mosca, eh, lo que os decía, la mosca concepto básica. Sí. En esto, en el, la mosca que yo os he hecho es del manuscrito de Luis Peña de 1825. Ahí ya hay una, una evolución. Pasamos del montaje con plumas enteras al montaje con pelos de plumas. Aquí intervienen muchas facetas. Una de ellas es que cada vez hay más pescadores. Se simplifica el montaje. Cada vez necesita haber más gallos. ¿Por qué? Porque la demanda de plumas mayor. Entonces, yo en vez de sacrificar cinco plumas para hacer una mosca o tres plumas, como en el caso que os he hecho, sac sacrifico tres trozos de pluma para hacer una mosca. O sea, lo que voy a hacer es sacando rentabilidad. Pasamos a la siguiente fase. Yo siempre me gusta mucho en mis propias, en mis propias elaboraciones, en mis pro propias creaciones de moscas, mezclar sedas y plumas. Es algo que lo llevo, vamos, en, la, en mi genética. Eso se ha perdido. Cuando llegamos a, a los años 60, 70, empieza el comercio de la gente ya no estamos hablando de una época en que cada uno tenía que hacerse lo suyo a una época en la que si tenías dinero podías ir a comprar y entonces había esto es libre y más exacto y se simplifica si yo tengo que montar muchas moscas igual no son tan efectivas o tan reales o tan lo que yo quiera pero uso una pluma o media pluma si puedo y en vez de usar una seda pues uso un rayón que empieza a aparecer en el mercado entonces hablamos de des evolución. Todavía esa mosca que os he montado lleva una brinca un poco sofisticada, estamos hablando de 1825, y mezcla tres plumas. Si ahora mismo esta mosca eh, aparece en la caja de cualquier pescador o en una tienda de deportes aparecería tal cual, a, aparecería esta, esto es un sangre de toro, por así decirlo, es algo similar, esto, son dos, dos moscas completamente diferentes, pero ya tenemos Cuerpo, brinca y una sola variedad de pluma. En, esta, en este caso, pues muy bien, porque es una pluma, es un, es un aconchado pre precioso, ¿no? Pero si no, pues desevolución. Sí, sí, sí, sí. Pero todas son auténticas, desde la, las que hay hoy en día hasta las otras. Pero partimos de, de aquella escuela realista, de aquella escuela que plasmaba lo que veía. Y si necesitaba siete costeras, se las ponía. Cuando Arturo, el amigo valenciano, se vino aquí a León y vio mi caja de moscas, no se me olvidará porque dijo: ¿Cuánto arte para atrapar un pez? Como diciendo, estáis locos y con mucho ya, menos ya, vale. Ya, ya, ya, está está bien. Está bien. No, estoy pensando ahora mismo, está, me estabas comentando lo de la desevolución y estaba viendo mis moscas de salmón también, y claro, efectivamente es exactamente lo mismo, ¿no? Estamos hablando de del culmen de la montaje de Mosque samón que no quiero quitarte el protagonismo, era la época victoriana con un montón de plumas exóticas y hemos llegado a un tubo con cuatro pelos negros y se acabó, o sea que realmente eh, tiene todo el sentido esto que me estás que me estás comentando. ¿verdad? El manuscrito de Astorga era el siglo de oro. Claro, claro, o sea, vamos a ver, cada época tuvo su, entonces uh -huh. toda esa eran sedas, era era lujo, pero al mismo tiempo no, no es algo ficticio, no es algo de museo, pescan, y pescan uh -huh. muchísimo. Yo es más, pesco mucho, pues gracias a Dios, con esas moscas. Digo gracias a Dios porque, porque puedo hacerlas, puedo disponer de ellas. Y, y es una maravilla lo que pescan. Pero, pues oye, se, se nos vamos adaptando a todo y a lo mejor pues pasa lo mismo con el pan o con otra cosa que al final pues, pues queda lo que queda. Lo bonito, lo interesante, por eso os decía que más que disipar dudas, me gustaría que se abriesen nuevas dudas, es intentar volver a hacer esto, porque te produce una satisfacción diferente, diferente a lo que conoces, es, es un terreno desconocido, te pasará a ti exactamente igual con las moscas Desde de salmón. salmón. Claro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, claro, totalmente. Ahora, bueno, ahora tengo, en, tengo entre, entre, entre ceja y ceja eh, eh, el libro de, del Marqués de Marzales, y, y, y trabajar, a ver, bueno, yo ya te llamaré para, para que me ayudes, para <risa> ah, tú, interpretar esas moscas y bueno, bueno ya, ya hablaremos, ya hablaremos porque es algo que aún, aún tengo ahí, aún le estoy dando vueltas, pero, pero es algo muy interesante, la verdad. Bueno. El, el tema de las mos, moscas históricas está, está muy, muy interesante. Pues Jorge, no te lo plantees, hazlo. Ya, ya, <risa> sí. sí. Sí, es el siguiente. Déjame acabar este, este que estoy entre, con ello, pero el siguiente, el siguiente va a haber algo así. sí. Perfecto. A tu disposición. Gracias. Más preguntas. Eh, tu opinión sobre la hipótesis de Alfonso García Melón, en la que comenta que las moscas de manuscrito de Astorga... No, las moscas del manuscrito creo que serán las de Astorga, ¿no? Son secas, sí y muchas están montadas con plumas de cuello. Alfonso dijo eso. Bueno, claro, el libro que estuvo haciendo el estudio era de manuscrito. El libro de Alfonso no, no, no. me parece una maravilla. En cuanto a, a las suposiciones con las moscas, yo solo conozco antes de mi trabajo eh esa suposición de que pudiesen ser hechas mediante vueltas de, de pluma en vez de con, con superposición de plumas. Y lo único que conozco de la reconstrucción de todos los modelos que vienen detallados uno a uno al manuscrito son dibujos. Por, por un problema. Eh, para saber cómo se hace, aparte de seguir el texto, lo que hay que hacer es reconstruir todos los modelos sin que, sin, o sea, sin que ninguno de ellos te ponga obstáculo para, para pasar al siguiente. Y, y la, lo que dice el manuscrito de Astorga es muy claro, a día de hoy es muy claro, a mí me llevo muchos años, es eh, que se montaba eh, como, como, como lo he representado en mi libro, con las reconstrucciones que hay. No cabe, no cabe esa posibilidad. Y si, si fuese posible, pues yo lo intenté, pero va a haber algún modelo que lo puedas hacer y otros que no. La diferencia entre mosca seca y mosca ahogada en el año 1600 Nadie no existía, no tan solo tenían moscas para pescar, moscas para pescar. Esa diferencia vino muchísimo después y, y de, muchísimo después vino el tema de la ninfa, o sea, estamos hablando de épocas completamente diferentes. Ellos solo tenían moscas para pescar. No sé si ha quedado... Sí, muy interesante. Eh, eh, per perdona, perdona un segundo, recalcando un poco sobre el tema este. Efectivamente, tenían moscas solo para pescar, pero como ya... Yo creo que te lo comenté alguna vez, mi teoría okay. también, ¿no? Eh, sí, eh, pero en algo se habrán basado para, para hacer esas moscas para pescar. Y es más lógico pensar que que se basaron en una mosca que veían volar o en la superficie que algo que es más improbable que vieran, que es una mosca sumergida eh, cuando la come un pez. ¿no? Eso por un lado, y, pero lo, lo que más me me lleva a, a, a pensar que que nacieron como moscas secas, indudablemente de cómo se usen, del uso o de la forma de usarlas, es el, la complejidad de hacer eh, o sea, eh, el que nacieran como moscas secas pero que por la complejidad de la, del montaje y el peso del anzuelo se convirtieran en moscas ahogadas eh, me explico eh, sí. yo creo que es más lógico pensar que esa gente vio que las, los peces se comían moscas en la superficie las quiso imitar pero como los materiales que tenían y el peso de los anzuelos, el anzuelo que aún hoy hay mucha gente que hace moscas secas y no le flotan, con los anzuelos que tenemos tan finos y eso, imagínate un anzuelo tan tosco y, y pesado como pudieran tener en aquella época. ¿no? Esa, esa es mi, mi, también mi teoría. Sí, te entiendo Joaquín, perfecto y me parece que lo habíamos hablado. Acabas de ahogar a todas las moscas tradicionales leonesas, tú solo. Sí, sí. Sí, pero, pero eh, eh, como, como bien hablamos, sí las he ahogado, pero el pescador es el que las puede volver a la superficie. Y las Exacto. baila y las baila. Entonces, y las baila y eso, pero el concepto, el concepto sí, sí, de, sí. de eso a lo que me refiero, no al, Yo te entiendo. al, al uso. La, la saltona, claro que puedes hacerla bailar en la en la. En la mm con la línea, ¿no? Pero, pero el concepto de la mosca, cuando alguien descubre eh, sí. el que se puede usar para pescar, no sé, yo lo veo más, más eh, viéndolo como una mosca seca, o sea, una, un adulto o una, uh -huh. una mosca que está allá en la superficie, que como una mosca que está en la... En la, en la eso. Y otra cosa que me lleva también a, a, esa, a esa reflexión es el, los colores. Los colores, ¿no? Eh, eh, las moscas que habéis representado en el libro son con unos colores bastante vivos. Las ninfas, por lo general, pues tienen unos colores más propios del camuflaje, del, de, con el entorno donde viven, ¿no? Hasta que empiezan a subir a la superficie y ya eh, después eh, desarrollan su colorido... Mm, sí, sí más, más eh, esplendoroso, digamos, ¿no? te entiendo. Voy a voy a recurrir en este caso a Basurto y te voy a decir aquel párrafo donde donde dice que si si, si no quieres dejar trucha en la corriente, lo mejor es que copies la mosca del vivo y habla de de, de moverlas de de o sea, lo, lo que te viene a decir es que pescaban con el varal por encima del agua, al final acabaría hundiéndose la mosca. Pero eran las únicas moscas que tenían. Lo que sí es cierto es que los patrones que ellos podían ver eran los que estaban volando, los que podían recoger o pegados en, en la superficie del agua o, o revoloteando. Ellos sí se basaban en aquellos patrones, en los patrones de, de mosca seca, por así decirlo, pero seca porque era lo que podían ver. Dudo mucho que aquellos pescadores se pusiesen a... hay una cita muy interesante, no recuerdo del libro, eh, que dice que, que aquí en León se pescaba a mosca antes que a cebo. Entonces, no recuerdo yo, o sea, no me imagino, aquella, revolviendo entre las piedras, buscando la era otro concepto, cuando, cuando se describe la mosca de Aelio, se dice que, que era lo que veían volar, entonces, posiblemente, si imitasen una mosca seca, aunque el empleo fuese con, con lo que tenían, que era ese varal y esa línea, que aunque tú intentes mantener la flor del agua en las corrientes, inevitablemente, tarde o temprano, va a acabar debajo del agua. ¿En qué momento va a jugar más o menos eh, en función de la pesca? Pues lo, Es más difícil, pero estoy completamente de acuerdo contigo en que los patrones de donde se copiaron eran moscas secas, pero no había esa discriminación porque no existía, no, no había mosca seca, mosca... Es que solo había esas moscas. Intentaban tenerlas arriba y ellas se, se hundían, volvían otra vez a lanzar y volvían a hacer el mismo procedimiento. Sí, todo, sí, todo es, es, que todo, todo de, es de, de, de que había tantas truchas que unos momentos se la comían al principio arriba y otros momentos en deriva abajo o como fuera, me imagino que, que, que claro. pescabían de todas las maneras. Pero, y ¿Me sí, permitís wow, daros y... otro punto de vista? Y Solamente per, por, ter, per, por tener pero, otro... Perdona, Perdona un segundín, un segundín, indudablemente que todo, todo estaba condicionado en la... En el, en el eh. resultado, en el resultado. Si el resultado era satisfactorio, ¿por qué, ¿Por qué sacarlas de, la, de debajo del agua, ¿no? O, o, o subirlas. Eh, si, si si un día y pescaba, pues mejor. Eh, pienso, vamos, nada más. Quería contestar a Alfredo. A ver, también. luego habla el otro chico. Mira. Joaquín, cuando hemos estado con los balsesianos, que es importante ver, ellos han conservado cómo se pesca con varal. Entonces ves que una mosca, por lo menos del trenino de las tres, tiene que ser arriba, porque es la que ves para clavar, que la mueven. Si no, con un varal clavas muy mal, antiguo, con una crin de caballo. Entonces una mosca así estaba arriba, que además se llama Springer, que es la saltona. Y, pero hay otra cosa. O sea, es una teoría que dice que tiene que haber por lo menos una mosca que flote bastante visible en la superficie eso nos lo enseñamos Balsasiano pero en los manuscritos alemanes y en Gessner, en 1500 sí dice que no solo imitan insectos alados, sino también gusanos y canutillos de Köderle, canutillos de, de tricópteros ¿eh? de hecho existe una pesca en Tirol que se llama Tiroler Köder que consiste en pescar con chupete es decir, hundiendo todas las moscas en, el, en los manuscritos de asmon y del Tegrense, que son alemanes de Centro Europa, austríacos, allí aparecen imitaciones de, de larvas y de ninfas y también de moscas de insectos secos. Y es más, es un poco, los manuscritos alemanes son un poco lo que dice Schuss, que la pluma es como un transportador a veces de una ninfa. Entonces... Ellos no, a veces tienen como transportadores de, de, de una ninfa a través de una pluma que lo va a llevar en el agua y luego lo hunde y también planteamos, así que bueno, eso es lo que quería decir. Había un, un chico. Sí, Oscar. Sí, sí, solamente por, por aportar otro punto de vista, ¿vale? Eh, a lo largo de mi, de mi vida yo empecé a pescar a cebo, luego seguí con... Pesca tradicional, pesca ahogada, como la hemos llamado en, en mi tierra, pesca leonesa, podéis llamarlo como queráis. Y, y sobre lo que estáis comentando, muchas veces he reflexionado sobre qué fue antes, el huevo o la gallina. O sea, si, si la mosca ahogada venía de, de ver cómo las truchas se comían las moscas secas o tal. Bueno, yo llegué a la conclusión que era todo lo contrario. O sea... Era la ninfa, era lo que, la... claro, tantos años llevamos sin, sin matar peces y sin tener el concepto de destripar de lo, de, de lo que tenían las truchas en la barriga, pero es verdad que cuando yo era pequeño lo que hacíamos era eso, era coger, no, no, no estábamos revolviendo las piedras del fondo del río, solamente cuando cogíamos cebo para poder pescar a los barbos o cualquier otra cosa, pero bueno, a lo que voy es... Se cogen las truchas, se abre la barriga y se ve qué es lo que tiene. Entonces, ahí es cuando vas a ver el 90% de los insectos en, en estado de ninfa. Entonces, cuando se ve una sangre de toro, yo intento imaginarme esas personas en aquel momento viendo ese color rojo tan fuerte que pueden ser pues larvas de quironómico, por ejemplo, o lombrices, o... o o insectos eh, escarabajos no sé, pueden ser muchas cosas pero a la conclusión que yo llegué es que era más probable que se hubieran fijado en las ninfas y en lo que tenían las truchas en la barriga que en la observación de, de cómo las truchas se comían los insectos alados, lo digo por, también por mi propia experiencia porque yo no me no era consciente de ver las cebas y de ver hasta, hasta que te vas expresamente pasas de, del cebo al, al spinning, del, del spinning alamos a la mosca ahogada, en la mosca ahogada ya, ya vas intuyendo que hay algo más, pero no te vas fijando eh, tanto, tanto, tanto en concreto eso. Y siempre partes de lo que tienen las truchas en el, en el estómago. Era simplemente aportar otra, otra posibilidad, otro punto de vista. Me parece, me parece buena aportación. Lo que pasa es que partimos y nos, nos hemos ido yo creo que desviando un poco del tema. Cuando Joaquín hizo la primera pregunta se refería a las moscas del manuscrito Astorga, si mal no recuerdo. Mm. Entonces, las moscas del manuscrito de Astorga en el año 1624, eh, viéndolas a, a simple vista, te recuerdan, te recuerdan pues, a, a una saltica, te recuerdan a, a un... O sea, te recuerdan moscas, a una dánica, te recuerdan a moscas que a lo mejor muchas las hemos perdido. Ahora, la evolución de esas moscas hacia un sangre de toro, un, no sé, mira, pues aquí te puedo, te puedo enseñar un tabaco. Son, son moscas ya que tienen menos, menos, menos detalle, están más basadas, cuando yo pongo un sangre de toro en Aconchao posiblemente esté buscando algo que está debajo del río, pero ya estoy hablando de otra época, o sea, ya hay una pesca a cebo, ya hay... estamos hablando del manuscrito de Astorga y a esa, a esa pregunta nos hemos ido oyendo porque claro, la escuela, la escuela de montaje es una escuela... Que está evolucionando constantemente. Entonces partimos de aquellas primeras moscas, de las cuales son las únicas que tenemos referencia hasta ahora, que puede aparecer otro manuscrito anterior, pero yo estoy casi convencido de que aquellos pescadores copiaban lo que veían, pero lo que, lo que llegaban a, a ver por encima de, de a pues o sea, insectos eh, reales. Mira, secos, ¿Mm? pero... Mira, una cosa muy interesante es que todos estos recetarios de moscas centroeuropeos van precedido de una lista de 50 cebos para pescar a cebo, con gusanos, con masas. Es decir, ellos pescaban de las dos maneras. Pescaban con cebos naturales, con masas. Sabe José Ramón que algunos las hacían con sangre humana. entonces Y te aparecen los recetarios 50 recetas de cebos y luego siguen las 30 recetas de moscas con plumas y cebas. Y eso es interesante, que pescaban indistintamente de las dos maneras. José uh -huh. pues, Argi quería hablar. Estaba por ahí. Sí, quería, quería matizar la pregunta que hice sobre el libro de Alfonso García Melón. Mm. Yo me refería a que en su libro figuran eh, fotos de montajes en palmer. Mm. Alfonso creía que las montaban con plumas de cuello eh, montadas en palmer, en Palmer, tan como, tal como figuran en algunos libros ingleses, en el, en el, en el treatise, o como se diga, que yo no, no sé mucho inglés, figuran algunas moscas montadas también en Palmer, y claro, le preguntaba a José Luis qué opinión le merece esa hipótesis. Al montarlas en Palmer, eh, Alfonso García Melón eh, eh, quiso decir que eran secas por la manera de estar montadas, es muy probable que con los anzuelos que se usaban no flotaran gran cosa. Pero yo me refería al tipo de montaje. Sí, en el, en, a ver si, en el, en el libro hay una mosca que está eh, hecha de las dos formas, porque en esa fue en la única mosca que se me planteó la duda de que pudiera admitir el montaje en Palmer. No recuerdo ahora el nombre de la mosca, pero está fotografiada, está descrita... Porque fue la única mosca que se me planteó. Cuando yo me planteo una reconstrucción de un documento, el documento para mí está cerrado. Tengo que empezar por la mosca número uno y acabar por la, por la última mosca. En, en, en todo ese proceso no, no admito ningún error. Si yo llegase a la décima mosca y no me plantease que fue, pudiera ser montada con la opción que yo determiné en la primera, desestimaría esa forma de hacerlo. La forma en la que se hizo, que, que fue siguiendo textual y literalmente cada paso que da el, el texto del manuscrito, me, fue la única forma que me permitió yo esa, mos, esa forma de montar, incluso otras las tuve siempre presentes, fueron muchos años. Yo llegué a memorizar el manuscrito de Astorga. Yo de años casi llegué a hablar como a la triste, poco más o menos. Entonces... Yo empecé por la primera y acabé por la última usando la misma técnica. Cuando he encontrado diversidad es el manuscrito de Luis Peña, que ya te aparecen otras especificaciones de montar con pelos de pluma o montar con plumas enteras. Pero la descripción también es bastante, eh, bastante clara en el, en el manuscrito de 1825. Entonces... Yo cuando, cuando acometí como, como trabajo desde la perspectiva de recuperación arqueológico, lo hice así, empecé por la primera y acabé con la última. Si en la mosca 13 o en la 35 hubiera sido para mí imposible hacerlo con la misma técnica que empleé en la primera, hubiera desestimado todo el trabajo. O sea que al final conseguí reconstruir, Todas las moscas, tanto de, de las relatadas por Juan de Vergara como las del segundo autor, usando la misma técnica. Eso sí, aparece una vuelta de, de pluma, pero lo dice textualmente cuando dice por capa, por capa. Entonces ya aparece esa vuelta de pluma, que lo que viene a hacer en algunos insectos, y en el caso de la rubia verde famosa, es una imitación de, de la saltona común, prácticamente. Y lo que viene a querer imitar son las patas. No el ala, sino las patas. Por eso te dice una vuelta, una vuelta. Pero cuando te dice vuelta, te lo describe el texto perfectamente. Una vez que te metes dentro del texto, siguiendo los pasos estrictos, llegas a, a, a, la, a poder realizar el montaje. No sé si te ha servido de... Sí, sí, sí, sí. sí creo que te entiendo bien y te lo agradezco porque... No, te agradezco la explicación porque era una pregunta que me hice desde el momento en que leí el libro de Alfonso García Merón, luego leí el tuyo y esa pregunta me siguió rondando y ¿Eh? siempre me dije, tengo que preguntarle el día que pueda, ¿qué opinión le merece la, la, la hipótesis de, de Alfonso? Sí, esa hipótesis yo siempre la tuve presente, tanto en el libro de Alfonso, una maravilla por cierto, que vamos un acercamiento a, a la época y al, al personaje de Juan de Vergara y al contenido del documento, impresionante. Como de, de los libros, lo, lo que se había tocado anteriormente, siempre la tuve presente, siempre tuve presente esa hipótesis, pero, pero no, no, no, no me pareció nunca la, la acertada. Cuando ves eh, reconstrucciones de otros documentos centroeuropeos, viene a ser lo mismo, es la misma forma siempre. La, las moscas tienen la misma forma siempre. Mm. Y luego mira, eh, José Ramón, eh, estas investigaciones debieran de basarse en pruebas. Y, en, eh, ¿vale? y una cosa es la tradición inglesa, que es claro que hay mucho Palmer, pero en la europea apenas hay evidencias. Y si tú ves las moscas de, en el retrato de Sanceno de 1600, bolso de grapa, las moscas se parecen, José Luis no conocía el cuadro, a las de José Luis. Te puedo pasar, José Ramón, la foto Fue curioso. del obispo Sanceno, que tiene eh, una caña de pescar con tres moscas colgadas de la caña y un tímalo colgando, que allí el, el tímalo es el que se pesca mosca. La, la trucha la pescaban a mano y otras cosas. Ves las moscas, las miras y realmente se ponen la pluma como la había puesto José Luis, que a mí eso pues lo, lo vimos a posteriori. El tema es que necesitamos eh, evidencias gráficas, empíricas de, de, de, de cómo, cómo se hacía. Ojalá apareciese media docena de moscas del manuscrito de las Yo creo que venderíamos hasta el piso. <risa> Una, una cosa curiosa de por qué no hay moscas, nosotros que nadie somos muy ecologistas, es porque todos los materiales eran, eran digamos, biodegradables. Entonces, claro, la, esta pesca tradicional emplea materiales que no son plásticos y son unos materiales con unas propiedades extraordinarias. Y luego, si alguna vez pescáis con una línea de crin de caballo, es que eso es una cosa fabulosa, una línea de crin de caballo, no coge agua casi, se lanza muy bien. Entonces, esta pesca también representa un poco el uso de materiales sostenibles, ¿no? O yo qué sé, los, los gallos de león, pues coges una pluma y es un animal que no se mata, que la coges una a una. Vamos, también tiene unos valores este tipo de pescas que te aproximan a la naturaleza de una manera más menos agresiva. Bueno, dicho sea de paso. Bien, continuamos con las preguntas. Eh, bueno, por aquí tienen interés en, en, en ver una boya de esas de madera. Pero claro, no estás en tu casa, no sé si tendrás por ahí. Pero bueno, una estudiante. Espera, a ver. Felipe ha preguntado por eso. Sí, puede, puede ir mientras... Hay otra pregunta que... que, Mira, que no es, no cómo, he el ¿Podrías explicar cómo realiza...? Esta... Mira, eso lo cogimos del río. un poco para atrás. A ver. Es un poco ya está pintada o algo así. De una estudia, no sé. Bueno. No, el... Sí, sí, puedes seguirme preguntando. Eh, si podrías explicar cómo realiza la mezcla Mira. de en el montaje. Aquí hay una. Esta está pintada, pero bueno. Eh, es un poco, poquito más moderna, pero bueno, tiene un esmerillón ahí. Pero era así, básicamente. Era esto un trozo de madera en este caso está pintada y tenía aquí un, una especie de alambre doblado y aquí otro yo he visto muchas y tengo algunas que solo tienen una o sea es sería atar la línea para intentar eh, extenderla proyectarla tengamos en cuenta que también se pescaban días de viento no sé era era un, una herramienta que ya se conocía en, en... Uh -huh más sitios, que, que en Francia con el Bulldog, que apareció y bueno, pues es una cosa muy práctica, pero antes había ya precedentes. Me decías, perdona. Sí, que si podrías explicar cómo realizas la mezcla de sedas en el montaje. Sí, pues, pues mira, eh, muy fácil. No todas la, las sedas tienen el color que uno desea. Yo conozco moscas muy buenas, muy famosas, que, que, que siempre no llega, no llega. Entonces, si yo me voy a, a la imitación, yo la saco del vivo, llego al río y veo una mosca que tiene un verde, pero muy clarito. Pues igual no me queda otra que mezclar dos hilos para que me dé el color que a lo mejor podría llegar a encontrar un hilo que me diese exactamente el tono que yo busco. Pero a lo mejor no la transparencia. Entonces, como lo que yo quiero es un juego de color y de transparencias, a lo mejor lo que tengo que hacer es mezclar una seda verde con otra amarilla. Pongo el caso. O una seda de color naranja fuerte, revestirla con, con capullo de gusano de seda mismamente, para que me dé profundidad. Sí, aquí vos, que así. Con los capullos... Los... Eso te manda, José. Ya sabéis que, que los hay amarillos, blancos, bueno, si yo quiero hacer, por ejemplo, un color carnoso, por así decirlo, y yo tengo un rosa un poco más fuerte, un bueno, pues el cojo y lo, lo, lo forro. con Lo que voy a conseguir es que el color permanezca, pero no permanezca desde la superficie, sino en la profundidad hacia afuera. Voy a buscar otra dimensión, voy a darle profundidad a la mosca. Eh, no es lo mismo montar con seda que montar con rayón, por ejemplo. El rayón en moscas claras, claritas de, de verano, te da más transparencia. La seda es un pelín más opaca, sobre todo cuando construyes una mosca que lleva muchas vueltas. Si hiciésemos un cuerpito muy fino con un par de capas, bueno, pues, pues te daría cierta transparencia. Pero, pero la seda es otra, es más uniforme, es, quita profundidad. Entonces... Mezclar, pues eh, me viene ahora a la cabeza una, una mosca, el verdín del órbigo, de mi amigo José Antonio. Pues, pues es mezcla dos hilos, de todos los pescadores conocidos, pues mezcla, no, son dos hilos de la paleta, me parece que es el 3204, si mal no recuerdo, 3304 y el 3281 o 3381. Los mezcla y consigue el verdín, le llama el verdín del órbigo, es esa mosca que en el órbigo está presente en una época determinada y lo hace mezclando esos dos hilos. En el manuscrito de Astorga se hace, os decía antes el caso de, de la rubia verde famosa, el cuerpo, la parte de abajo del cuerpo va, va de seda verde, pero recubierta de capullo. Cuando tú mojas esa mosca te da exactamente oh, el color del culo de la saltona entonces esas mezclas son opcionales pero a mí me encantan forrar siempre eso sí el color más oscuro siempre abajo porque si no taparías todo lo que lo que hagas vale eh, otra pregunta que veo por aquí dice en línea con el último comentario hoy en día los grandes campeones que también son grandes pescadores eh, utilizan anzuelos del 26 y del 28, porque las truchas resaviadas se van a insectos pequeños. ¿Cómo montar esas moscas en estilo tradicional? Pues en estilo tradicional hemos tenido siempre lo que llamamos pulgones. Los pulgones que, que se hacían igual en anzuelito pequeño del 14 de, de paleta, pues hoy en día sería el equivalente a hacerlos con un 18, un 20, dos vueltitas de, de seda para darle el color, y la pluma un poquito más larga que el anzuelo y funcionan, claro. Sobre todo en esas aguas paradas también influye la forma de pescar. Siempre aguas arriba, siempre muy pausado, eh, a ser posible las moscas casi rompiendo la película del agua. También la, la forma de pescar es todo. Lo decía al principio, no hay un modelo mágico, sino que, que hay que crear cada cada montaje para cada situación. Desde luego, hacer una mosca eh, en un 24, pues no lo sé, no lo he intentado, Oye, pues a lo mejor es, es viable. Pero vamos, esas moscas, los pulgones, ya te digo que están hechos en un anzuelo de 14 de paleta, que es equivalente a un 18, un 20 actual de los que podemos tener sin muerte, pescan perfectamente de maravilla. Lo que, hablando de zonas muy pescadas, etcétera, truchas resabiadas... Claro, yo, si las yo siempre sigo, sigo la misma, o sea, yo no soy competidor, no entiendo muchos aspectos de la competición, sí participo en la semana internacional por, por dejar patente la pesca a la leonesa y por dejar patente que pescando con estas moscas, con, con un estilo bastante puro y definido, se pueden pescar truchas, pero siempre que vayas a pescar a un sitio donde esté muy pescado, lo suyo es eh, pescar lo que otro no haya pescado, si tienes que pescar lo que ya está pescado, pescarlo de manera diferente y, como tercer consejo, usar moscas que no hayan visto las truchas. Y a lo mejor te sorprende Ajá. que en una zona de aguas paradas del río Órbigo, allá por, por agosto, con una mosca leonesa montada en el 14, saques, saques truchas. saques truchas. ¿Por qué? A lo mejor porque no la han visto. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Bueno, eh, llevamos ya, vamos a cerrar nueve ya. Eh, ¿Alguna pregunta más o que tengáis? Despedimos la sesión. Eh, está todo el mundo muy Bueno, yo, yo decirte, eh, José Luis, has hablado al final con Pato. No, lo he tenido... Con el tema de la pandemia y todo esto, al final, cuando yo pude ir a verle, eh, me dio un poco de apuro, ¿no? El decir, oye, a ver si... porque claro, yo lo que quería era ir y pasar un par de días con él y, y entenderle. O sea, cuando yo intento... son unos montajes que son magistrales, ¿no? Pero yo lo que necesito es entender el porqué. Entonces necesito dos días de, de estar con él, de comer con él y de respirar con él. Ya no te digo pescar con él porque son 86 años. ¿Quién es Pato? Pato es, Jesús González Pato es un montador de Ávila. Eh, es, un, es entrañable. Y después hace unos, unos montajes eh, únicos, únicos. Es arte, eso es arte, es arte. Me recuerda mucho y se lo dije allí a, a Luis Peña. O sea, perdona a, a Lorenzo García. Puedo dar fe de los montajes de Pato. Sí, una preciosidad. Compartido jornadas de montaje con él. Este año he tenido la suerte de estar en dos. Ah. Y es impresionante cómo, aun temblando el pulso, cómo le tiembla, mete allí siete sedas, no sé cuántas plumas y la jata. Y... Sí. Es una maravilla. Si... Esto sí que es... Cuando yo se lo vi hacer, que, que estábamos Joaquín y yo juntos, ese es el adobo y aderezo que decía el manuscrito, adoba y vueltas y hilos, y, y no sé, es algo, es magia, es magia. Me encanta, y me encanta. Esta magia nadie lo ha grabado, nadie no va a dejar. que Sí que tengo o sea, vídeos la de la Pato montando. Es, eh, el que estas personas mayores el no, no olvidarnos de ellas y una parte de eso es dejar algo firmado para las posteriores generaciones, ahora que tenemos los medios. O sea, lo hay, lo hay. Vale, vale. Hay sesiones grabadas de Pato, de hecho yo tengo algún vídeo grabado de este año. Y, oh, y yo creo que su... el éxito que él ha tenido o el, el hacer las moscas tan complejas creo que es gracias al éxito que han tenido esas moscas. Es decir, él se complicaba la vida en las moscas porque vivía de la pesca y, y sacar las truchas era su, su cometido. Entonces, claro, si le funcionaban, pues él las hacía. Vale. Lleven el trabajo que lleven, desde luego. Bueno, eh, vamos a despedir ya la sesión, son las nueve. Eh, quería agradecer a José Luis y Alfredo, eh, la tarde que nos habéis hecho pasar, que nos habéis hecho viajar en el tiempo, eh, por la difusión del conocimiento de una tradición tan importante para, para, para la pesca en el mundo, porque creo que esto no es solo de León o de España, es, es algo que se tiene que trasladar a, a todos los lugares y eso es lo que intentamos desde, desde la asociación, desde Ríos con Vida, vamos a intentar siempre apoyar en todo lo posible todo toda esta pesca tradicional que forma parte de nuestro ADN y, y José Luis nos vas a tener en todo lo que lo que haga falta para para apoyar eh, esta maravilla esta, que forma parte de nosotros y estamos encantados de haberte tenido aquí hemos disfrutado como enanos todos los conocimientos que hay la gente que hay aquí gente de, de mucho nivel y simplemente me gustaría que, que en un futuro poder aunar tanta gente buena que hay montadores con, con todo lo que sabéis con todos los conocimientos me da la sensación que se va diluyendo un poco que no hay un aglutinamiento de, de, del colectivo a la hora de de fomentar y dejar a, la, a, la, a las futuras generaciones eh, toda esta sabiduría y no sé de qué forma tendríamos que hablarlo para, para poder desarrollar unos encuentros, unas no sé en qué formato, no sé en cómo eh, llenar esas páginas para que esto quede. vale porque esto tiene que quedar y tenemos que hacer todos por quedar para que esto se transmita todo el conocimiento que tenéis aquí que vamos, impresionante lo, lo, lo que todos sabéis y conocéis así que nada José Luis, muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por haber estado en la sesión que estoy encantado, hoy no hemos tenido ninguna, ningún problema con los con los zoom Bombing esto que nos pegaron la otra vez la próxima charla va a ser sobre el siluro, sobre especies invasoras y el siluro. Y luego haremos otra sobre el salmón en marzo. ¿Vale? Y bueno, vamos a seguir difundiendo el conocimiento. Así que, José Luis, te, te despides y muchas gracias por todo. Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Eh, sé que estáis ahí, pero no porque me lo digas hoy, Pere, porque siempre habéis estado ahí y siempre habéis estado un poco al lado de la pesca la leonesa y dentro de la pesca la leonesa en la medida que siempre habéis podido. Sé que puedo contar con vosotros para todo y para mí ha sido un placer poder, eh, lo que os dije al principio, más que disipar dudas, ojalá el interés. Sea tal que se presenten nuevas, nuevas dudas. Aquí me tenéis para lo que tengáis a bien y sé que cuento con vosotros, siempre lo hemos hecho. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Que paséis buena noche. Mucho realmente chicos. Un abrazo para todos. Un abrazo. No, no, no, no.